En este video se va a depurar la lectura de un archivo binario, para lo cual se va a resolver un ejemplo simple en el cual se leen desde un archivo binario y de un archivo de texto la información de las máquinas instaladas en un laboratorio. Luego se saca la información completa a través de un archivo de salida también binario. Aquí se muestra eh, a modo de ejemplo la información correspondiente a los tres primeros registros del archivo laboratorio.ad y esta es la información almacenada en el archivo de texto que corresponde a las versiones del sistema operativo Ubuntu en el programa se define de manera global una estructura LAB con cuatro campos, el primero entero, el segundo un arreglo de char de 17 posiciones, el tercero entero y el cuarto eh, y último de tipo flotante. Bien, esta estructura nos va a servir para leer la información del archivo binario laboratorio.ad, que era esta como ya habíamos dicho. Entonces, en la función main se declara una variable del tipo structLab, que es la que se va a utilizar para leer el archivo binario. Se declaran dos variables puntero archivo. Se abre el archivo en modo de escritura inf para, como archivo de salida para la información completa. Y se abre en, en modo lectura el archivo laboratorio.ad. Eh, se lo asocia al puntero archivo llamado bin. Se hace un control de que el archivo se lea correctamente. Y luego se empieza eh, con la lectura campo por campo. Luego de la lectura de cada uno de los campos. Se invoca la función infolab. En esta función lo que se realiza es buscar la coincidencia entre la versión leída en el, en el campo ver de la estructura con la información completa de la, de la versión almacenada en el archivo txt y luego en la misma función infolab se imprime en el archivo de salida eh, la información completa, bien eh, luego, mientras no sea el fin de archivo se vuelve a realizar la misma lectura campo por campo e y la invocación a la función infolar. Eh, la lectura campo por campo es lo que vamos a, a depurar para corroborar que se realice correctamente bien. colocamos un punto de ruptura o un breakpoint e iniciamos la depuración. Bien. La ejecución se detuvo en la línea 80. Y con F7 avanzamos en, en la depuración paso por paso. Se lee el primer campo. Toma un valor entero 2 el segundo campo es el nombre del procesador también lo lee bien el tercer campo es la cantidad de memoria RAM en este caso aparentemente no es el valor eh, esperado por lo tanto está efectuando eh, de manera incorrecta la lectura invocación de la función infolab y luego Entra en la iteración, mientras no sea el fin de archivo, y continúa leyendo. Se observa que lee de manera incorrecta. Ya vimos que leyendo campo por campo se lee de manera incorrecta. Hemos modificado el código para leer de manera estructurada, es decir, a de estructuras completas en cada, en cada lectura. Y vamos a corroborar, eh, mediante la depuración en la correcta lectura volvemos a añadir un punto de ruptura e iniciamos la depuración bien, se detiene en la línea indicada y con F7 avanzamos se observa en la ventana Watch donde se observa el contenido de, la, de las variables que lee de manera correcta coincidiendo con lo que esperaba en el primer registro eh, con F7 avanzamos a la invocación a la función y luego ingresa en el while hasta que no sea el fin de archivo vuelve a leer el segundo campo aparentemente también lo lee correctamente efectivamente es lo que se esperaba y así, sucesivamente, podemos seguir controlando que lea todos los campos. Este es el tercer registro, también coincide con lo esperado. El cuarto registro, el quinto. Por lo tanto, podemos afirmar que leyendo de manera estructurada es la forma correcta de efectuar la, la lectura del archivo binario. Muchas gracias.